Ayer, no ayer, yo creo que tenía ya dos días, nuestro amigo Santiago Matías, Arofoque, tenía la expectativa a las personas de un invitado imposible de entrevistar. Yo creo que yo lo adiviné y se lo dije a él personalmente. Él me lo negó, pero para mí es esa persona. Para mí, yo no. lo dije a él personalmente, es fulanita. Yo lo dije, él me dijo, no, él me lo negó. Me dijo que no, que no es esa persona. Entonces, él publicó una imagen, entonces, en, mira la imagen de esto, mira. Y puso un reflejo de, la, de ¿qué se parece? A la foto del la consciente. Que la foto, ¿no? Que se parece. Es vale. la foto del la ápiz consciente. La Todo el mundo anoche se quedó esperando la entrevista. No, porque <risa> Todo el mundo esperando la entrevista y, y, a, y a qué hora es ella a las 9, todo el mundo esperando. y escucho a Boli, escucho a Alberto Vargas, a todo el mundo. Hablar de en la entrevista. Yo dije, ¿quién será? Todo el mundo esperó, para ver quién es el invitado, que es imposible. Vuelvo y digo, yo creo, para mí, voy a decir el nombre ahora, que era Margarita Serañones Fernández. No, no, para no, mí. Yo estoy es lo que yo creo. Tú estás lejos de eso. No, no, no, no. Porque yo no creo que sea el lápiz. Yo no creo que sea el lápiz, porque el lápiz anoche hizo un live. Y yo me imaginé que venía por esa hora a querer hacer, hacerle un sabotaje a lo que estaba haciendo a los coques es lo político. Es político, sí. Es político. Es político, Ajá, para ti quién es. Pero no es. No es Lionel, porque Lionel ha entrevistado a todo el mundo. Y tiene que ser una gente imposible una gente que tú lo ves muy poco en televisión eh, y quién es una gente muy, que tú ves muy poco o es Margarita Cede, Cede, eh, Margarita Cedeño de Fernández o el presidente porque dime tú, ¿quién más va a ser? es eh, eh, eh, eh, de IPRM ¿sí? ¿de IPRM? pero el amigo de él. De pero de IPRM entrevistado a todito neto? no, a todito no Di, pero dime, dime de, ¿gente? No, no, un, un gente no, no, gente importante de IPRM está Luis y ya lo entrevistó y no, no, no, Paliza tiene que tener, cuidado. Tiene que tener cuidado para entrevistar lo entrevistó ya Sí ah, pues será mío yo sabía no mira él no entrevistó lo para, a Guido a... Guido entrevistamos aquí en Telenor que vean la entrevista de Guido aquí ya pero estoy diciendo Guido no, no no no pero es un tipo es, es un tipo muy para continuo, mí para mí, para mí para mí estaba todo configurado para la entrevista de Margarita. Se ve. No, es que eso no es para imposible mí. Y no puede catalogar lo imposible eso. Pero no, que, eso no tiene... Pues yo no veo a Margarita Si es Margarita, todavía. se cayó la entrevista. Okay, si es Margarita. Te estoy diciendo. La entrevista sí, de Margarita, sí, de Margarita sí. se cayó. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ey! ¡Atención aquí! ¡Ya! Me llegó. Me la llevé. Me la llevé, me la llevé, me la llevé, me la llevé me la llevé. Me la llevé, me la llevé, me la llevé. ¿Quién es? Ya yo sé quién es. Y óigame, ¿me tienen aquí? Está ¿Me está grabando? <risa> Búsquenlo que va a ser así. Grábeme. Atención, Santiago Matías. La entrevista es con Robertico Salcedo. Ah. Búsquenlo ahí. Sí, sí. Búsquenlo, va a ser así. Sí, así. Oiga, Luis. Ya te ahí. Mira, José Luis. La entrevista que va a hacer Santiago Matías imposible es con Robertico Sacedo, El tipo Ay. más imposible de entrevistar a ese tipo. Ese tipo casi no hay entrevista con nadie. Atención, nuestro amigo <ríe> triple. <ríe> que me dijo, hermano, eh, hermano, Robertico es querido. Yo dije que querido ahora. <ríe> me dijo, hermano, Robertico siempre ha sido querido. <ríe> que es Triple sí, así. Sí. Que eh, eh, quiero y un saludo y un abrazo para mi hermano Triple, un buen fajador de Pimentel. Figura de Pimentel. No, no hay muchachito de aquí. Eh, no, no, el no, con bota. No, eh, aquí, no. No. Entonces, no, no, no. ya yo di, ya, le, ya revelé el artista, a, la, a, la, a la, la entrevista imposible. ¿Por qué me la voy a me la llevé? ¿Sabe por sí. qué me la ya, lo, y conecté todo ahí mismo? Si sí, yo pienso, yo pienso lo mismo también. Porque el boli lo mencionó. Y le dijo a Manolo ayer, tú sabes que ese esa entrevista tú sabes cómo se va a hacer y tal, tal cosa. Robertico Salcedo. Sí. Búsquenlo. démela a mí, por favor. Así. Vamos a ver. No, Vamos a ver, no, Neto. Tú vas a ver. Ahorita lo cambia ahí, Jullero. No, no, no, no, no, no, no. <risa> para ya yo mí, me la eh, llevé. ¿Por qué qué? Cuando Bolli la anunció y dijo, mira, que se va a hacer contar esta vaina, y le dijo a Manolo, ¿tú sabes? Entonces yo no lo había caído en cuenta. Yo pensaba que era Margarita. Pero ahora que yo lo analizo, y yo digo, ven acá, pero esto fue así, se manejó así. Eso quiere decir que la entrevista del tipo imposible es robético. ¿José Luis sabe, José Luis? Ahí es. Le di la clave. Mañana, no quiero excusa cuando usted diga Génesis tenía razón. No sé por qué no se dio para ese, bueno, eso ya es otra cosa. Parece que se suspendió. El ¿Qué te cree en esto, flow Yo creo también que puede ser él. Puede ser Robertico. Puede ser Robertico. Para mí también. Vamos a matar. Óyeme. Robertico. Vamos a matar. Vamos a matar. Si es Robertico voy a matar, todo el mundo, viejo. Robertico no entrevista a todo el mundo, viejo. Pues no, el mundo. son los loco Ese tipo no, no hace nada con nadie. No hace... Él te entrevista suyo. a ti, pero tú no a <risa> él. ¿Eh? Te puedo mandar 50 y e mail nada de eso. Nada, 50. 50 y poco. <risa> nada, que te llevan de mamá, ni papá diciéndole. Eh, ni el papá. El, el papá vuelve a poner nuevo no Roberto y ni así él pone entrevista, ni poniendo el nuevo Roberto el tipo eso es como el Luis Miguel Robertico es como el Luis Miguel de aquí ¿tú te has dado cuenta? sí, de sí porque el Luis Miguel es, es bonitillo es reservado y vaina lo único que yo no, es... como que compartió como, como esa locura que la gente tiene con Luis Miguel es mejor artista para mí mi, mejor, mi cantante favorito el mejor cantante para mí no Ahora, Mira, a mí ni me gusta la canción de B. Para mí, no, para mí en la serie lo volvió a retornar. Sí, le, y lo puso muy cotizado. Tiene que aprovechar y tirar la segunda parte, la gente está esperando eso, si no, la gente se de la Valle de la Fierre. No, no me gusta, como que yo nunca he escuchado una canción entera de él. Ah, no, yo, lo, yo escucho, oye, si tú andas conmigo cogiendo carretera, te voy a poner Luis Miguel de aquí hasta que lleguemos. No, como, como uno que era maestro mío, que iba a trabajar para Bábalo, <risa> y me ponía los buques de aquí para allá, y a, y a Marco Antonio de, aquí pa, de allá para acá. Para que tenga una idea, no me lo recuerde que me pongo a llorar. De aquí para allá le ponía. Yo tenía un maestro en ventana. Ya no para para trabajar, ¿verdad? Ajá. De aquí para allá, lo, lo buki. De y allá para ya... acá, Marco Antonio. <risa> Guíate de ahí como venía yo ahí. ¿Qué es esto? Pero sigue cantando Marco Antonio. No, es lo mismo, <risa> lo mismo. Ay, de ti. Si tú cambiabas eso. ¿Sí ¿Qué va a entrar? Un dembowcito. ¿eh? De, Demboqué. qué. Cancelado. Ajá. Mira, pero usted se está poniendo loco. El, el, el saludo. Ahí alguien quién no es. Lo va a mencionar. Ah, ya. <risa> de aquí para allá. Lo busque. De allá para acá. Marco Antonio, ¡Señores! Ellos tenían melena. <risa> ¿Y en lado tuvo melena? Sí, melena. En lado, no, es toda la vida. Yo, nunca lo he visto a Caquito, ¿eh? Ah, no me dijeron ni qué. Yo vi una foto de Macarena Sari. Yo no sé si, si cantar o decirle, Dios mío, ayúdame <risa> con todo. Señores, sí, sí, <risa> me... <risa> los vendedores de mascarilla están...